Os ah, pues voy a enumerar una serie de especies de plantas, de flora, para que lo entendáis, la importancia que tiene. Y el factor fitoremediación. El factor remediador. La remediación ya os he dicho que es el poder que tienen las plantas de remediar o arreglar el terreno. Eso es lo que nos hace falta eh, ahora mismo con las condiciones que está el mar menor. Plantas fitoremediadoras. Hay plantas que, que tenemos, que son autóctonas, que todavía no tenemos aquí, y otro tipo de plantas que son anóctonas, es decir, que son de, de, de exterior, que si bien están perseguidas porque se consideran invasoras, eh, hay algunas que se están estudiando, por ejemplo, en la UPCT, como es el Cantul, la Universidad de la Luciana, Aura, un gran podército remedial para los animales pesados, todo, todo, todo esto se ha comprobado que tiene un bueno, poco tenemos aquí otra que es la mosquera, no sé si la conoceréis alguno, se utilizaba antiguamente en las casas de campo para llenar las moscas, en la hidricia viscosa. Bueno, pues esa también tiene un poder fitorremergador. Ahora, si queréis, si os apetece, puedo enumerar plantas que tienen que estar aquí, y plantas, y que hay, y plantas con un poder remediador que cada una tiene una peculiaridad a través del rizoma, digamos, El mundo, el micromundo que hay debajo de las raíces, ahí crearon un micromundo de bacterias, que es un mundo con vida, que esa es la que le da la vida a la planta. ¿no? Con bacterias, incluso con micornizas, ah, son unas plantas, que, oh, son dos, perdón, que viven asociados a las plantas y la, que potencian su poder de los remediadores. Bueno, pues todo esto lo voy a enumerar un poco si va a decirlo, ¿ok? carrizo Hay varios tipos de carrizo. Tenemos el círculo lacustre, que ¿sí? es un carrizo que tenemos aquí. Esto, voy a enumerarlo, voy a leer, porque eh, poder, el poder absorbente de esta planta es muy grande, ¿no? Mira, todo absorbe el cadmio, el cobre, el plomo, el magnesio, el hierro, eh, el escaño y el Se utiliza también, este carrizo se utiliza para, tiene un poder útil, como es para la fibra textil y para la harina se puede hacer harina con él. Después tenemos las eneas, Me imagino que es arriba. Hay varios tipos de eneas. Quiero hacer también la salvedad, igual que hay varios tipos de, de carrizo. No todos son carnes. Cada cosa, cada especie tiene un nombre. Por eso es interesante especificar lo que es cada cosa y que tengamos una cultura botánica para poder valorar todo lo que tenemos aquí y qué funciones tienen. Eh, tenemos otro tipo de carrizo, que es el Pranditis Australis, que es el que más vais a ver aquí. Este, este carrizo tiene una peculiaridad que acumula el óptico aquí: 345 miligramos por kilo de metales y tiene un factor de bioconcentración dentro de la bioremediación de un 0,71 y un factor de fito-extracción de fito, del 49% de estaño, zinc, arsénico, cobre y plomo. Eso es lo que hace el carrizo. Absorber todo ese tipo de metales. Lo digo porque no son patas, como se dice popularmente, sino que tienen sus funciones. Después tenemos la funza, que no sé si la conoceréis, que es el cibero -turbo, ¿vale? que tiene un poder de fitoconcentración y de fitoextracción, es decir, concentra los metales y, y, y los extrae, los extrae y los concentra en la planta en su interior, de un 86%. Puede llegar a concentrar de estaño, zinc, arsénico, plomo y cobre. Os voy a decir algunas más con respecto a las cañas, la arunda, perdón, la rundo microcanta, que es eh, eh, característica del sureste, del sureste español, de, de toda la costa mediterránea, de, de la zona norte de la zona oeste. Eh, pues esa no se debe tocar en teoría, en teoría y en la práctica. Es una planta que, que debo de respetar porque es autóctona nuestra. Después tenemos la otra que, que se considera invasora, que se está arrancando, pero que yo soy un poco detractor de ese arranque de la planta, de lo que es la caña, porque la, la que es la dundodonax. La dundodonax, eh, hay diferencias de una planta a otra. La dundomicrocanta es una planta, es una caña, que es mucho más lábil que la otra. Lo que es el rizoma de la planta es eh, mucho más pequeño que de la, la otra, de la caña vulgar. Este la agundo microcantal, le llaman la caña judía. El, vulgarmente se le menciona así como caña judía. ¿Vale? Y el poder que tiene es un poder fijador del terreno. Es decir, que si arrancamos las, las cañas quitando los rizomas, lo que vamos a es a favorecer la correntía. Y esa correntía nos va a venir para el menos. A la vez que vamos a, a, a destruir un ecosistema ya formado, en cuyo interior anida una serie de aves, viven las vive viven serpientes, viven insectos, en fin, que tiene ya su propio ecosistema hecho. Ha tenido una resiliencia, está plantada activamente y ha conseguido que se cree un entorno ecológico. Después tenemos la castañuela, que es el circus marítimo, la espadaña. Las espadañas también son como las Eneas, parecidas a las Eneas que es la tifa domingensis, que esa se utiliza mucho para la depuración de aguas residuales. Se está utilizando bastante, con bastante éxito para la depuración de aguas residuales y también la, podemos, la tenemos aquí. Eh, paralelamente a esto tenemos el lastón, pero no es el lastón que tenemos aquí en los campos, es, una, es otro tipo de lastón. Este lastón es el, el gráfico lo digo porque a la hora del lactón, como hemos dicho, hay varios tipos de cañas, varios tipos de lactones, varios tipos de neas, pero cada, dentro de esos géneros hay varias especies diferentes que cumplen funciones diferentes. Este lactón eh, lucha contra la contaminación orgánica. Eh, Número no me, es eh, muy difícil. Es 4 cloropherol, 26 dimetilfenol, metalenol. -metal -metal -metal -metal -metal -metal -metal -metal Eso es lo que absorbe en sí el lactón. Eh, son descontaminantes, ahora ¿no? Bueno, eso con respecto... Hay este mucho aire. Eso con respecto a las plantas que podemos encontrar aquí alrededor, dentro de los sistemas palustres, que son zonas, ya lo he dicho, son zonas inundables, donde anidan las aves, donde en su interior hay de esas aguas mmm, salobres, o menos salobres, vivía el fartet, por ejemplo, Ahora ya no queda, nada más que ahí a la entrada de las cabinas de Marcha Ralo y también, eh, y también en San Pedro del Pinatar a la de San Pedro del Pinatar también hay Parcet, pero que en teoría no se podría recuperar si se hace lo adecuado en, en ciertos almacales que contaminándolos previamente con plantas y mediadores eh, Dentro de las plantas acuáticas, dentro de las plantas acuáticas que se podían poner, en teoría, habían en su tiempo, las ramblas, eh, va, eh, los y, y, y los de repenteadores, estaba la lenteja de agua, ¿no? y la lenteja de agua. Son pequeñitas, flotantes, son plantas flotantes, vale salen va a eh, pues Esa planta va a la cantidad de sustancias que puede concentrar eh, el plano, ¿todo? La serie, el cambiar el cambio, el el aluminio, el hierro, el frío o la granesa. Después de esto, lo que pasa es que estas plantas no conocen los géneros y especies. Hay uno que es el biófilum, que es muy común dentro de nuestras aguas. El acuático es una planta acuática oxigenante que la podéis ver con esos recursos de agua, es una planta muy ramificada Es muy vulgar de ver, si la veis la de... si claro, en Internet eh, sabréis que pues, la, usar, la reconoceréis. Bueno, pues esta planta posicionante absorbe cobre, cambia manganeso, hierro, níquel y metaboliza el tolueno, esto va a metabolizado, lo que es el biófilo. Después tenemos eh, la menta acuática, que esa también es otra planta fito remediadora, que todo el la... la menta, ¿no? Hay varios tipos de menta, esta es la acuática, ¿vale? Que eh, absorbe el cobre, el ciclo, con ¿no? eso y, eso, y eso. Eh, eh, Hay muchas más, no, es que no sé, eh, no puedo decir los nombres en latín, porque no creo que eh, os iré a lo más común. Eh, Dentro de la cito voy a seguir diciendo una cosa que yo la considero importante y que para mí ha sido en cierta forma un proyecto, que es el concepto del vetiver. No sé si sabéis lo que es el vetiver. Se utiliza mucho en colonias. La colonia de vetiver, no sé si la habéis encontrado. El vetiver tiene un gran poder, el, el zanoide, tiene un gran poder cito Fijador de la tierra, llegan a alcanzar las raíces de sus 3 metros o 4 de profundidad, con lo cual puede, tiene un gran poder de absorción y la altura pues puede tener también por la parte de arriba 3 o 4 metros también de altura. Eh, no es una planta invasora en absoluto, nada más que va por plantones y se está utilizando con bastante éxito para fijar zonas de correntía, con lo cual en las ramplas en las zonas donde hay correntía junto a los con a los campos que se enarenan, porque tienen un gran poder de absorción y de como he dicho, se podría plantar bastante bien. Eh, bueno, ya os he hablado, os he hablado de, de la cantidad de animales, de flores, fauna que puede, dentro de la zona, la zona que puede haber. Yo aquí he visto muchísimas especies. Mirad, bueno, por ejemplo, en la zona que hay entre los, uy, en los pollos, eso es una zona de reserva, donde están las cañas. Eh, donde se cota la rapla que viene del Campo del Real. ¿no? Pues esa zona eh, es una zona protegida, ¿no? digo para el que no lo sepa, ahí no se puede tocar nada. Ahí vive una serie de, una, una, una fauna eh, muy realística, digamos. Ahí vive el aguilucho cenizo y el aguilucho latonero. Yo lo he visto cazando crías de, de, de garza. De, de, de, Gar de García Huellera, perdón, de García Huellera. Ahí he fotografiado yo crías de Garza Real, o sea, un, un empollamiento de Garza Real. Eh, ahí no suelen meterse los flamencos, los flamencos son más de eh, Estoy hablando de aves palustres, no de aves, de aves marinas. ¿no? Aquí sí podéis ver el charracito, esto es el mar el común. Eh, eh, ...algunos limícolos de, de Ribera, el Archivebe, el Antarrío... ...todo esto lo perece en las orillas de las playas... ...aunque algunos también van a parar a la zona de los armazales... ...lo digo para que constatéis la importancia de los armazales... ...son muy importantes y que se guarden... ...si, esto tuviéramos, si estuviéramos regenerando armazales... ...y produciéndolos... ...se filtraría gran parte de la de contaminación del mar menor... porque se fijaría por migración de esta ...previamente a los armazales... Eh, a los almarjales. Tenía que haber una zona pre-almarjal, diría yo, que es una zona digamos de campo, ¿no? de, de, de secano, que es lo que nos corresponde. Las zonas de campo de secano también se pueden poner plantacitos remediadores Para... Perdón, eh, me va Aquí podemos, eh, tenemos muchas plantas que son nuestras y que podemos... Y, Recuperar, que esa es la última fase de la fito-remediación, que es la fito-regeneración. Cuando se ha fito-remediado un terreno, se ha recuperado con las plantas adecuadas, entonces ya viene la fase de regeneración. Entonces se ponen las plantas al Esos son los pasos que tienen de tomar. Aquí, por nuestra zona, tenemos el atributo del diablo. No sé si lo conocéis alguno. conocéis alguno en el atributo del diablo? Tenemos aquí alrededor. El tránsito del diablo es una planta eh, bastante venenosa. Es la ranciris Pues esta planta se utilizaba para envenenar las flechas en la larga y y matar a la gente. Y esa, la, la, era muy común en, la casa, eh, en eh, su hábitat al lado de las casas, pegado a las casas. Y de esto lo tenemos aquí alrededor. Lo digo porque hay muchas singularidades que se pueden con... Vamos, si tenéis interés, aprenderlas, ¿no? conocerlas. ¿eh? La cisca, el peluje, los lastones que hemos hablado antes, no es el lactón que he dicho antes que vive junto a la zona parustre, hay el lactón que forma las tonares, que se llama, que tiene ese nombre, las tonares, que son como, no como el esparto ni la albaida, ni, eh, ni el albardín, perdón, pero es para, forma fija la tierra bastante bien. Los parrones, la vena borde, que es la vena gracilis, que la vena. La, en la en Avena borde. Es muy común verla por todos los campos. Eso nos ayuda también a fijar el terreno y eso es muy necesario en la zona, ya que somos secanos, en la, en la zona de los pre-armarjales, toda la zona que rodea los armarjales. Los cardos, esta es una zona de cardos, es una zona desértica, el cardo mariano, el cardo, el cardo corredor, tenemos una gran variedad de cardos que que son todos diferentes, es ¿no? el mismo cardo, ¿no? y que por su parte dan de, eh, dan de comer a los frigílidos, eh, por ejemplo a los figueros, a los carterones, ellos se alimentan de la semilla del cardo, y están desapareciendo muchas especies por pues, la asociación simbiótica que hay entre aves, plantas e insectos, gran parte de las plantas tienen una asociación con los insectos, bueno, pues si esas asociaciones se viven, lo primero es que se rompe es la escala trófica, que es la escala alimentaria, y después la escala ecosistémica, que es la psíquica, se rompe. Los cardos, las parragueras, tenemos aquí las parragueras del mar menor, que está protegida, que la tenemos aquí con nosotros, también es a considerar, hay manos para, para, para introducirla en algunos sitios, el baladre, que es la tima de alzuta, el esparto, el albarnín que he mencionado antes, la morsana. La morsana antes se utilizaba, no sé si sabéis lo que es la morsana. Es que me hubiera gustado traer fotografías para que hubiera ido viendo lo que es cada planta. ¿no? La morsana se utilizaba antes en el campo en vez de la tapina, En vez de tapina se utilizaban morsanas, se empitagraban, y, y, y, sí, eh, las florecillas, eh, una, una cosa parecida a la Por Eso está todo el campo lleno. Pues eso es también muy interesante en eh, ese aspecto. El catarrocín, no sé si te lo veis, Bueno, el catarrocín es una planta medicinal también que se utiliza eh, para, cura, para curas locales. Eh, yo, yo he curado animales, haciendo machaco de catarrocín. Aquí se utilizan mucho las curas con catarrocín el manrubio, que el manrubio vulgaris, que lo tenemos también por aquí, por alrededor, todas esas plantas, no nuestras, tienen tiene, fines medicinales, perdón. el manrubio, por ejemplo, vale para, para los dolores menstruales, en fin, cada cosa tiene, interesándose sí, un poco todo, tenía su utilidad, su origen, pero que ese, ese origen tenemos que buscarlo y reencontrarlo. El visco, ¿sabéis lo que es el visco? Pues es una planta que detalles detalle más o menos, que es de un color... ...sí que me gusta que imprescindibles para todo esto, ...pero para que quede el conocimiento... Eh, ...es una planta pequeñita pero que si sí, la parte... ...tiene leche en su interior... ...esa leche es buena para... para, para ...una parte... ...y antes en el campo la gente cazaba eh, ...los pájaros en enviscando... ...poniendo una poza... Y ...ponía un hilo alrededor de la poza... ...y, lo, y con el disco... ...lo montaba... Entonces los, los, los pajarillos se quedaban ahí, eso no está pedido, lógicamente, ya, fuera de lugar, pero los pajarillos se quedaban enganchados en lo que antiguamente lo hacía así. El veleño, que es una el, el, el, el, el Camus albus, que es una planta tóxica, eh, es una planta hipnótica que tiene poder, es venenosa, no a tener que ver con ella, la alfera que he dicho antes, la dietritia viscosa, que tiene un gran poder fotorremediador del cambio del castillo y del mercurio. Eh, la mosquera se utilizaba eso se lo he dicho, eh, para orientar las la, la, la casas. Antes, en las casas de campo se ponían las la, la mosqueras colgadas y, y se utilizaba a para, para, para los desayos, ¿vale? Eso con respecto a los campos. La chicoria, por ejemplo. Sabéis lo que es la chicoria, ¿no? Pero antes, cuando había café, se tomaba chicoria. La chicoria tenéis por, por, por todo el campo de alrededor. ¿no? Todo esto lo estoy diciendo para que veáis que hay una serie de valores que hay que tenerlos en cuenta. El Gandul, ahora mismo, todo, el Gandul es una planta anóctona, es una planta invasora, está denunciada para quitarla. Pero sin embargo, tiene un tan poder, tal poderito remediador, se está estudiando en la UPCT, se están haciendo estudios muy interesantes en las zonas del llano del Real, en la zona de las zonas de las minerías, que, que está creando verdadero porque se reproduce muy fácilmente. De hecho, viniendo para acá he visto verdaderos bosques de gandules. Eh, vamos, eh, es, una planta, es una planta que no hay que quitarla. Yo, por hecho de ser alóctona, no considero que ha demostrado su resiliencia. Hay un cambio climático. Aquí van a venir especies nuevas, incluso especies que teníamos antes, no las vamos a tener porque no va a aguantar el cambio climático que vamos a tener. Entonces, pues eso poco a poco pues, tenemos que ir viéndolo también. ¿Vale? Con eh, respecto a ciertas plantas, una cosa que sí es interesante eh, con vistas a una fitorremediación sería junto con el por ejemplo, crear zonas de cortamiento eh, con esto en cito remediación, hablando de fitorremediación. Eh, con, con con, con ala, alamedas. Las alamedas antes eran muy típicas aquí en nuestra zona, ¿vale? En San Antonio, en Cartagena, todos habíamos, teníamos muchas alameras. Pues el álamo, el pulo salva, el pulo migra o, o el templón, eh, todos esos tienen un, un poder fijador y fitorremediador. Y de hecho se están haciendo estudios transgénicos para que aumenten ese poder fitorremediador. Con lo cual es muy interesante crear zonas ribereñas alrededor de los armarjales para eh, las aves y que te remediar más profundamente el terreno. O sea, se puede hacer muchas cosas. ¿eh? Esto es un muy pequeño esquema, muy sintético, de todo lo que se puede hacer. Y después ya con respecto al campo campo que rodea que rodaría, que rodean sí un poco más allá de Mallezco de todo esto, hay una serie de plantas que están científicamente ya demostradas, su gran poder, pintó remediador. Que nos pueden ayudar todavía a almacenar el sistema palustre y al más menor, como es esto, el, el girasol, por ejemplo. La planta del girasol se ha, se ha, se ha, se ha tratado eh, con la explosión nuclear de Fukushima, de, de Japón. Eh, se, se ha utilizado con un, con un fin fito remediador de la radioactividad y con un gran éxito. ¿Eh? Ahora después me haces, ¿vale? Cuando termine ya te me vas a hacer ya. El girasol. Si sí, es que voy a ver si no te que, que pueden ayudar a los campos Y ya me hacen la pregunta, ¿ok? Vale, venga. No se te olvida. El girasol, tenemos también el cáñamo. Antes la industria del cáñamo era la más. La humanidad ha evolucionado alrededor del cáñamo. El cáñamo ha desaparecido única y sencillamente porque lo ha destapado el petróleo, la industria petrolífera, que es la que nos ha destruido. Pero todo se hacía con cáñamo, todo, todo, todo. La cestería, la ropa, todo, todo. No Los embalajos, el tipo de embalaje, y todo eso ha desaparecido. Se han puesto leyes para que eso no sirva. Eh, bien, es, es verdad que hay cáñamo, que, que con, con un grado de, oh, un índice bastante alto de aceite, de, de aceite que ese, bueno, pues, no sé es que se puede tratar, pero hay otros otro que no lo tienen. ¿vale? Pero el cañamo es un gran cito remedio, un gran con los metales pesados y con la radioactividad. Mira, eh, se está utilizando la central nuclear de Shenzhen, por ejemplo, se, se está cito remediando con, con cañamo, la zona esa. Se iba a hacer lo mismo en Japón. ...pero por la ley en Japón no se ha hecho... ...y se ha utilizado el cigasol, ...por ejemplo. Eh, ...¿cómo se llama este sistema? Eh, ...no, que me yo. ...en Palomares, Palomares... ...en Palomares, donde cayó la... ...en la época de Franco cayó... ...el avión aquel... Con, ¿eh? ...pues ahí se está... Eh, ...se está haciendo un planteamiento de estudio... ...con, eh, con el cañón... ...para cito remediar... ...la radioactividad que hay... Eh, Zona Todo esto nos puede ayudar. Porque tenemos aquí dentro, de nuestra zona, el acuífero está contaminado, entre otras cosas, también por metales pesados y por radioactividad. A raíz de SAVIC, que ya se ha demostrado y hay una denuncia de ecologistas en acción por la contaminación que ha hecho del acuífero del cuaternario, las plantas ¿Sí? radioactivas de, radioactiva de SAVIC, por ejemplo. De Londo, la zona de Londo, que de, de la entrada de Cartagena, también tenemos zonas radiativas, no nos partan de la de Cartagena. Estamos nutridos de contaminación por los cuatro costados. Entonces, por los cuatro costados podemos atacar, por eso tenemos un poco de interés. En Ahora, ¿qué pasa? Se están haciendo medios, medio, que yo diría muy mecanicistas, no medios biológicos para ayudar a la naturaleza, sino más bien antropocentristas y no, y no con un fin biocentrista. Mi postura biocentrista totalmente. Primera ¿vale? pregunta, Julia. Ven aquí, ven aquí, por favor, y coge el micrófono. Sí, la... sí, el que quiera preguntar, que salga aquí, por favor, ¿eh? Que si no, no oímos. Sí, bueno, no, te, te, te, te iba a comentar que ahora, eh, supongo yo que con toda la polémica que ha surgido eh, con el tema del aceite de girasol… Y tal, ahora se está subvencionando para que cultivemos el girasol. Y de hecho estamos viendo en el campo de Cartagena bastantes eh, parcelas llenas de girasoles. ¿Es que no se me oye? ¿Ahora mejor? Tienes que poner, el viento. Siento el viento. siento el viento! Siento a tu hermana aquí adentro. ¿No? ¿No se me oye? Se trata de que el viento viene de ahí. Sí. ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? ¿Ah, sí? ah, vale. Perfecto. Mira. De todo, todos los días se aprende. Bueno, pues el tema del girasol lo que yo quería... Es que quería mirar a Tomás mientras hago la pregunta. Bueno, te miro de reojo. Tomás, te quería preguntar. ¿El girasol es de secano? Es de secano. O sea, que tú plantas girasol... Y el riego, ¿cómo se hace? Toda la zona de la mancha y todo eso se quería crea de forma natural. Aquí se puede plantar también de forma natural. Que salga más o que salga menos se le puede dar no una lluvica. Eso no quita no la duda. Pero el es tirasol es un gran cito remediador también. Igual que el cáñamo. El cáñamo, las necesidades de, de, de, de agua que tiene son mínimas. Es una planta que prácticamente no se parasita. O sea, no, no, no, no, no tiene, no tiene placas. Vamos, y, y, y a la vez remedia Y podemos sacar, se puede sacar una gran industria del de caña. Es una cosa que hay muchos vacaciones legales en España y esto... No, no, cada vez que se hace una planta de caña, pues te miras con lupa y si puedes va a la cárcel. O sea, cada cosa tiene su truco. Se han hecho plantaciones medios para cáñamo para venderlo para drogas, pero lo normal, si se hace con un buen fin, es que tenga esta función que te estoy diciendo, que también ya es estupendo, es una manera de luchar más contra los plásticos, contra la industria de las petroleras, por los derivados del petróleo. Otra planta que voy a decir ahora también es la mostaza. La, la mostaza también es otra planta que tiene una gran la, la básica funcional, sea, que tiene un gran poder remediador, que también se puede poner aquí, y esa planta viene de todo. Cambio selenio estabiliza, y velociza, el selenio, el cambio el fin, el cobre, el manganeso, el hierro y el plomo. En fin, tenemos una cantidad de cosas muy importantes que debemos de considerar a la hora de poder arreglar todo esto incluso tirarnos para la zona, para la zona ribereña en nuestras riñones artificiales. Que hay muchas maneras, pero ya he explicado lo mínimo. Es que faltaría tiempo, haría falta poner fotografías para que veáis lo que es cada cosa y ver las asociaciones que hay simbióticas entre insectos. Y aves y plantas, porque muchas plantas de las que estoy hablando tienen o un coleóptero o, o un insecto determinado o mariposa, todo esto va, va, va asociado, y si no existe esto no existe lo otro, y si no existe lo otro no existe los insectívoros, y si no existe los insectívoros, pues a lo mejor no, no, no existen los carnívoros, ¿entiendes? El aguilucho, por ejemplo, está ahí porque que todo, eh, todo es una cadena, y esa cadena la, la hemos roto, tenemos que intentar recuperarla, se mantiene de una forma muy débil en algunos puntos, como estoy de aquí al lado, que ahí hay algo, todavía queda algo. Hay... De bien cuando pasa algo chico, o chulo o cenícolos vulgar no sé, alguna algunas aves también. ahí, bueno, no voy a es muy bien. Eso es que soy muy curioso, Tony. Bueno, una, un, una cosa muy básica. Por ejemplo, en el cultivo de secano, eh, antiguamente, por ejemplo los almendros eh, ¿qué manera tenían de, de regarlo? ¿o no lo regaban? ¿o había riego por goteo? ¿cómo se hacía el cultivo de secano como se hacía anteriormente? Por... si sí es secano no es cultivo el agua de lluvia el secano no tiene no, no, no, no, vamos, el agua que cae en su momento en el momento que le corresponde ya está la la Ahora mismo, por ejemplo, si no Sería igual, sería igual. Sí, pero tú te te lo se van a plantar y no lo de ninguna manera? Vamos a ver, hay plantas que si lo quieres para un consumo intensivo, sí lo puedes. Se le regaría en teoría. Se regaría por, por cualquier medio de irrigación o por aspersión o por goteo. Eso ya, eso ya depende del de, de, de, de agricultor. Pero vamos, que son cultivos de secano. Al igual que el cañamo requiere muy poca agua. Pero hay que crear dos medios. Hay que crear los medios de recuperar la Tierra. La Tierra es muy importante recuperarla porque la Tierra tiene su vida interna, eh, tiene su, su microcosmos, digamos, ¿no? Tiene bacterias, tiene, tiene todo tipo de animal, de, de, de, eh, tiene todo tipo de vida. No sé si conocéis la, la culebra ciega, el cinereus, por ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez alguno, alguno la... La, la, eh, el plan, eh, la culebra ciega, ¿habéis visto alguna vez? Es una culebra que se alimenta de lombrices, fijaros qué cosa. Y vive bajo tierra y es ciega. Y es igual que una lombriz, pero es una culebra. Yo en mi campo, donde yo vivo, tengo varias. Porque mi entorno lo tengo, lo tengo más o menos mantenido en cierta manera. Eh, hago lo que puedo. Pero bueno, por ahí tengo yo unas cuantas culebras ciegas. Para que veáis la relación que tiene una cosa con la otra. Las culebras, digo las culebras, las lombrices, hacen su función, posicionante de la tierra, remover el humus, todo esto todo eso son ecosistemas y cosas que tenemos que lograr en todas las zonas que lo... Si queréis hacer preguntas, hacedme Mirando para allá, mirando Sí Mirando para allá. sí mira mira mira mira Mirando hacia allá. mira hacia Mira, antes ha hablado de, de, de, de carrizo y, y yo es que me he ido a mi niñez, porque ya la mayoría de, la, de los corredores de los ríos tradicionales han desaparecido. Pero los corredores que recogen las agua sobrante del riego de, de, de rega, ...van a para parar los corriores. ...y los corriores estaban llenos de carrizos... ...y eran depuradores... ...sin embargo, luego esos corrió iban a las tarpetas... ...que luego de las zarbetas ...iba a la ladrona... ...que era tal vez menor... ...y para luego volver a la tal mayor... ...y volver a las agua muerta... ...pero iban depurando... ...con las planta se iban depurando... Sí, y ahora yo te quiero preguntar. Yo que sí he observado que por aquí por esta zona hay mucho enojo. Sí. ¿Me podría explicar por qué? Ah, y otra cosa, después no y me voy a ir. ya. Eh, te observado también que los gandules salen mucho donde hay escombros. Sí, eh, es por lo no requiere un terreno muy nitrófilo. Eh. Eh, lo que es el Gandú. Más bien terreno muy secos, baldío, donde no hay nada. O sea, por eso digo que es una planta que no requiere ningún, nada. Es una planta muy humilde, que no, sin embargo con un gran poder de remedador este remediador. Además, si hay desecho urbano con metales o cosas de esas, pues también se nutre de esos desechos que también lo va, lo va sorbiendo. O sea, es el ciclo que tiene también. Lo va ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Que ¿No me acuerdo? ¿De qué? Lo de... Ah, el hinojo, es bueno, propio de nuestra tierra, es el Coniculum vulgares. Con el hinojo eh, quiero hacer una salvedad, es una umbelífera. ¿Vale? Mucha gente con, con, confunde dentro del grupo de las umbelíferas, porque ya no son se ve que con una, una cabellita arriba, y después se llaman umbelíferas, ¿no? Pues <risa> la confunde, con, con, la puede confundir o con la célula común, que la tenemos también aquí es muy parecida, sin embargo es tóxica con la Tapsia nobilis que también es otra usbelífera que también la tenemos aquí que tampoco es comestible lo digo porque yo, yo tengo la manía de ir chupando hinojo porque el hinojo es bueno para, para los gases y todo esto ¿no? y para, para la oliva y para mil cosas, la, la, hemos, la hemos utilizado siempre ¿no? bueno, pues aquí es típico también nuestro y sobre todo aquí en la zona del sureste pega mucho, el hinojo es una de las plantas que más aguantan la sequedad la puedes ver en cualquier lado es de las más resistentes para poderle remediadores, pues poner fijador, fijador del terreno y ya está. Y los hinojos tienen sus propios insectos que la polinizan. O sea, que por lo que estábamos hablando antes, tienen insectos particulares para. ¿Vale? ¿Queréis alguna cosa más? Está no, yo um, pues quería preguntar lo de, de las cañas que hay en la zona de bahía bella eh, han invadido y han llegado hasta la zona de la playa entonces quieren, quieren quitarlas eh, hay mucha controversia contra esto, con eso porque antes ahí no había nada no había, había matorral y no había cañas pero se ve que hay zona de vertido hay alguna tubería y a la de esa humedad, pues... Eh, ...acabas de... La ...acabas de responderte a ti misma. porque si está... hay una zona de vertido. la caña está haciendo una función ahí te pues, hace falta ahí de hecho, mirad, antes os he dicho una, una imaginación una idealización que viváis el mar menor a un siglo ¿qué es lo que había aquí donde estamos pasando ahora mismo? ¿había caña? ¿había carrizo? ¿había neas? ¿No ¿había otra cosa? Todo lo que rodea el Mar Menor, salvo alguna playa aislada, era todo eso. ¿Quién lo ha sustituido? Pues lo que tenemos delante. Todo el turismo. Este ha sido el impacto negativo del turismo. Que ha destrozado todo el ecosistema también del Mar Menor. Es un gran culpable eh, de la manera que se ha hecho desde, desde la destrucción del Mar Menor. Si ahí están saliendo cañas, ahí tendrá su función también. Seguramente, eh, en Raizante, vamos a ver, no sé qué tipo de caña es, eh, porque no la he visto. Pero si es la caña, auto, la nuestra... Esa no se puede tocar. La rundodona sí la pueden tocar. Esa sí la pueden tocar. La... No, a amor. Una cosa que se hacía antes que era, era la poda de las cañas. Porque las cañas culturalmente eh, tienen las rambla cañada, por ejemplo. De, de allá de tiempo tenemos nombres con las cañas, de, aunque sea una planta foránea, no anóctona. Bueno, pues eh, ya culturalmente participa de nuestra cultura, de nuestro saber. Porque con ella hemos hecho escobas, hemos hecho también de, de, de techo, igual que con el ágave, la pita, la pita, por ejemplo, el ágave, eh, que está muriendo con, por, sí, por las enfermedades que han venido, con el cambio climático han venido también sus enfermedades. Eh, por la alzavara de, del ágave, de, que era muy alta, con pues eso se hacían los, las techumbres de las casas, por las cañas también, de los corrales, de todo. Todo eso ha tenido una función, se cogían, se cortaban varias veces al año, algunas veces cuando correspondía y se podaban. Pero se dejaba siempre el rizoma, ¿por qué? Porque si no la correntía se llevaba toda la tierra para adelante, se respetaba siempre la, la, la, la parte interior. Si se puede podar, se poda, pero tú dejas el rizoma, porque si no lo que va a originar es que la erosión venga más o menos. Ya saldrá otra vez, saldrá dentro de un mes o dentro de dos meses, sale dentro de poco. Entonces, en la otra época, que habrá que cortarla, que eso está haciendo ya una función. Aparte de que si esas mismas cañas tendrán ya su idica en su interior, ya a lo mejor tienen cosas, cosas, que, las cosas a los, que a nosotros las cosas no tienen nombre, sí tienen nombre, a las cosas vale, no sé si he respondido más o menos el tipo de caña que es, si la pueden podar, pues, bueno, se puede podar, pero no es aconsejable nunca arrancarla de raíz, no es aconsejable que se poden y ya está, venga. Sí. Hola eh, Sobre el cambio climático Es una evidencia eh, De hecho hace un par de días Se midió la temperatura del, del Mar Menor Y, y llegó, llegó A 30 grados, creo El gerrano Bueno, si no es el ha llegado creo A 30 grados eh, No estamos en el Caribe Entonces Gracias que allí viven, aquí no, fue, no, no pueden. Entonces, también sobre el cambio climático, eh, ¿por qué el, el Estado que tenemos, o sea, yo estoy hablando solamente de nuestro país, ¿por qué no salimos de una vez ya a los Bueno, yo lo que estoy entendiendo con la postura que se está teniendo actualmente es que el Miteco. Eh, no está participando ambientalmente, no está siendo realista medioambientalmente. Eh, eh, vamos a ver, yo voy a hablar de una opinión propia, ¿vale? Precisamente España ahora mismo se caracteriza por su, su, su conservacionismo. Está pasando de, de muchas cosas que debería tomar medidas ahora, ya hace mucho tiempo y no se están tomando. Y con el cambio climático no se, tan, no se está ajustando a ninguno de los tratados que hicieron de París ni de... Ninguno que sea que hubo sí, últimamente. Que... Entonces, con respecto al cambio climático, lo único que te puedo decir es que, como es global, que no es local, que es en todo el planeta, con respecto a que al más menor la temperatura va a ser difícil la vida de las especies que teníamos antes. Esa yo creo que prácticamente con el cambio climático, con la evolución que está llevando, va a ser imposible. La asistencia la las más por lo menos, que es la que tenemos aquí, en la y la, o la, la que sí puede progresar son las algas, la colupea, por ejemplo, le va muy bien estas temperaturas, pero es una planta… La oreja de mar, que es la, la, la, la, la, la oreja de mar, ¿no? la conocéis, Entonces, es, es, es, es la zona tonal. Sin embargo, no están zonas profundas, están las zonas donde, donde rompen la hora con un poco de, de rompiente de oxígeno. Es así, es así. Dicen también de que quieren quitarla. Yo… Esto de quitar las cosas porque sí, con dónde mostrar la resiliencia y la otra no, a menos que compitan, vale. Si se dan las condiciones para que compitan, con la, se puedan quitar y la otra ocupen de nuevo su lugar, vale. Pero si no hay nada y está esa, tampoco lo veo. Es mi opinión personal. ¿Qué os parece? No, no. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, vosotros. A ver. A ver. ¿Ah, sí? Venga, pues pasar Julia, sale sí qué que la está con Todo el mar Sí, es muy invasorable Es el pan de pocho Sí, sí, está teniendo Tenemos los del pocho Aquí en el mar las piedras que hay ahí antiguamente no se podía tirar eh, Julia, sal aquí que si no no se oye. Bueno, ya sabéis todos los que estáis en los grupos que el otro día también surgió una polémica con el tema del arbolado urbano. Eh, porque, claro, efectivamente se está plantando en, en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos pueblos, se está plantando un arbolado que luego se está cortando. Es verdad. Porque Pero le molesta a la gente. Porque le molesta a la gente. Entonces, ahora mismo, eh, ya alucino en colores porque hay gente que opina que nuestro arbolado autóctono no serviría para precisamente… Eh, plantar en, en, en los pueblos y yo jamás se me olvidará cuando estuve en San Sebastián que me llamó muchísimo la atención que todo el paseo de San Sebastián estaba lleno de tarais y yo se lo dije al, al muchacho que no iba de guía y digo, pero cómo, ¿cómo puede ser? y entonces nos dijo, dice, el que hizo el diseño de este parque, de todo este paseo, pensó que el árbol más idóneo, más duro, que aguantaba sequías, aguantaba temporales, aguantaba lo que fuera era el taray era el, el árbol que más aguantaba, dice y aquí hay taráis que podréis verlos que podréis verlos que están apuntalados porque tienen cientos de años han aguantado de todo aquí, entonces el otro día surgió en el grupo una polémica con respecto al arbolado ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo ahí detrás que son ficus que no son árboles al otro, no son de. son ornamentales, pero efectivamente no son de aquí. Luego dan problemas con las raíces, se meten en las casas, rompen las tuberías, levantan la cimentación, levantan las aceras. Entonces, tú como experto, ¿qué arbolado eh, aconsejarías para precisamente arbolado urbano? Para que dé sombra, porque da mucho gusto de de ir paseando por cualquier calle y, y tener una sombra. Es que ahora solamente tenemos cemento y vas por la calle y en lugar de ir fresco, pues vas asado. Mientras que si tuviéramos una sombra, pues es que da gusto. En el momento que te pones debajo de un pino, como mínimo, te bajan 5 grados de temperatura. Eso como mínimo o más en algunos casos. Entonces, ¿qué arbolado aconsejarías? Porque la palmera efectivamente tampoco era de aquí. La, la palmera también la trajeron, pero se ha condicionado y se ha adaptado a este clima. Tú, como experto, ¿qué arbolado aconsejarías para tenerlo, poderlo mantener, que no fuera problemático eh, a nivel urbano? Yo creo que bueno, es difícil que no nos afecte... Eh, las raíces hay raíces que son verticales que no son raíces superficiales que son las que más fancibien depende de la, de la zona donde se vaya a poner el arbolado eso está claro eh, mira, vamos a ver yo soy partidario de los álamos a mí me encantan los álamos dan buenas sombras, son árboles caducos que te dan buenas sombra en verano y sin embargo se les en invierno y tienes tu calorcito en invierno yo lo veo un árbol que es nuestro, tenemos tiene tres variedades para cocer: el blanco, el negro y el temblor. Y, y un crecimiento bastante rápido que, que vamos, que no va a tardar 20 años o 30 años en desarrollarse. Por poner un centro de algo, después requiere un poco, requiere su mantenimiento de agua. Eso está caro también. Y árboles que no requieren mantenimiento de agua, como ha dicho Julia, estar ahí. Tenemos la sabina de la tuna, que también esa está en extinción. Los únicos ejemplares que quedan de origen, que parece que están en San Pedro, que quedan tres de origen nada más, en San Pedro y el Pinatal. Poner plantas así que tengan en extensión, Tetaclinis articulata, por ejemplo, que es el cifre de Cartagena, también lo podemos poner, que es nuestro, que es el tostón. O Esa sí se puede parar. Yo tengo la puerta de mi casa un tetaclinis que me ha crecido disparate. Y, y yo no lo regalo la vida, es por el agua de la lluvia. Tetaclinis nuestro aguanta y tira para arriba y me da una sombrilla y baja la temperatura, pues no bien. Son árboles, vamos claro, es a ver que... La lista se puede hacer, se puede hacer perfectamente una lista. Bueno, los fictus, los fictus tienen grandes raíces, eso está claro. Son de zonas húmedas y van hacia las zonas de riego, hacia las bucanas del riego. Claro, eso es así. En el eucalipto por otra parte es lo mismo, el eucalipto se ha traído a España, se trajo a España con el fin de luchar contra la malaria, ¿no? Entonces es, se trajo el, el eucalipto y por pues, la industria de la Zabulosa, también, por supuesto. Y, se, y con ello se desecaron grandes almarjales, grandes zonas inundables porque Porque ahí había mosquitos y, to, y toda la cadena. Entonces sí, se desecaron, por ejemplo, la rambla de la barrio de, de, de, de la Concepción. Eh, ¿Sabéis cuál es, no? Bueno, pues esa rambla está desecada prácticamente por los eucaliptos que eso tiene para arriba pero nada, nada de tiempo pero claro a costa entre de miles de litros todos los días o sea, empieza a chupar agua agua y de lo que seca lo que quiera eso no interesa a mí. O sea, me interesan cosas que aguanten que aguanten nuestra sequía que aguanten nuestro secano y, y que nos den cobertura de general tenemos que hacer un plan de, de repoblación urbana que, no sé, de tanta farola y tanto cemento plantar plantar y plantar, plantar. La, la, la morenas también. Las morenas, otras planta que también es nuestra, hay moreras que genéticamente se han tratado para que no den fruto. Sí. Bueno, está bien para que no se manche el suelo, pero también yo creo que el fruto alimenta a los pájaros. Cada Árboles frutales se están haciendo en alguna experiencia en Europa, sí. se están haciendo experiencia en Europa, en de, de, de la zona de Alemania, en varios sitios de plantar árboles, para que la gente viva lo recoja. O sea, en huerto urbano y cosas así, esa, yo creo, es una tendencia verde es la que se tiene que llevar ahora mismo. Estamos en una crisis climática, energética, de carencia de alimentos y de recursos, y todo eso es lo que tenemos que potenciar para luchar contra esa carestía que tenemos y luchar contra esa inflación que origina. Mira. Es que ahora mismo me ha acordado del jincolero. Además que el jincolero, yo no sabía, a mí siempre me han gustado los jinjoles, pero no sabía que su madera era buenísima para los instrumentos musicales. Y las mejores postices, las que mejores suenan, son del jincolero. Podría hablar un poquito del jincolero, porque a mí me han dicho no necesitan agua, tampoco. Y dan so da una sombra muy buena. Y los bueno, pero se nota, porque yo allí en mi pueblo, al lado del la aparato de había un picolero que lo arrancaron y, y se nota ahora, se nota. El es lo que tiene una gran facilidad de propagación. Eso es lo que, lo que yo digo del picolero. No es que coja por mucho menos, sino que empieza a propagarse, propagarse, propagarse y callita? tiene un nido de picolero en, en nada de tiempo y, no, y es muy desecano. Una cosa que había antes, que me la ha conseguido ya ahora en la níscola, las las que se han perdido ya en el, en el campo que ya no existen prácticamente ¿eh? otra cosa es recuperar ¿eh? otra planta nuestra. No está estas cosas las podéis mirar si vos apetece dentro de, de internet y cosas así o preguntar o qué, lo que queráis ¿vale? ok pues darte muchas gracias Tomás por esta interesante conferencia por responder a las preguntas y recordaros que el día 1 a las 11 de la mañana Aquí en la Plaza del Espejo, en la playa, vamos a tener lo que llamamos la Batalla Naval para celebrar el avance de la ILP, que ya está aprobada en el Congreso y ya empieza su tramitación en el Senado. Y que el día 13, a las 13, toca el abrazo del, del Mar Menor en todas las playas. Una de ellas, evidentemente, va a ser esta de aquí, ¿no? Pero que se va a extender por todas las playas del Mar Menor. Y bueno, también con relación con lo que ha dicho Tomás, que tendremos que ver y pensar en rendir un homenaje a Ricardo Coderniu, que es el apóstol del árbol, y lo tenemos un poquito olvidado aquí en Murcia, cuando está recordado en el retiro de Madrid y en bastantes sitios. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos el día uno. Chao.